En primer lugar, la moción presentada por el Grupo Adelante Coim con número de registro de entrada 905 y su título Agricultura, Arte y Artesanía con Valor Añadido. Tiene la palabra eh, la señora Guzmán, creo, ¿no? Sí. sí. Según las estadísticas disponibles en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía con respecto a la ocupación del suelo en Andalucía, Coín cuenta con cerca de 7.000 hectáreas de suelo agrícola y casi 4.500 hectáreas de suelo forestal. En la comarca del Guadalhorce, solo Álora cuenta con más superficie agrícola y forestal que Coim. Hasta el boom de la construcción, Coim era una población eminentemente agrícola, con una bien ganada fama de calidad y cantidad por sus producciones agrícolas y ganaderas. Una parte importante de la población se dedicaba a las tareas del campo, con una estructura de propiedad de la tierra, predominantemente de minifundios. El boom de la construcción lo cambió todo, los mejores salarios y el afán de la juventud por independizarse y salir del pueblo nos llevó a una estructura de ocupación laboral con un alto porcentaje de población trabajando en el sector de la construcción y relacionados eh, con el sector servicio, siendo cada vez menos las personas que se dedicaban al campo. Esta dinámica, sostenida por varias generaciones, ha provocado que en el campo no se haya producido la necesaria renovación generacional, al tiempo que las explotaciones, en un alto porcentaje, cuando se han mantenido, no se han organizado y explotado con una visión productiva, sino con una visión de autoconsumo. La sucesiva burbuja y crisis del modelo del ladrillo han mejorado en algo la situación del campo, aunque lo más destacado en los últimos años ha sido la proliferación de nuevos cultivos subtropicales sobre antiguas tierras de secano e incluso de monte, con unas demandas hídricas de las que muy probablemente nos arrepentiremos pronto. La actividad agrícola bien organizada y adaptada a los recursos hídricos disponibles, a diferencia de otras actividades como la construcción, nos referimos a nueva construcción, no rehabilitación, es perfectamente sostenible en el tiempo, en tanto que año tras año sigue produciendo sin necesidad de ocupar más suelo. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de la rentabilidad y del poco valor añadido que suele darse en esta actividad. De tanto, los y las productoras tienen poco control sobre el precio al que venden su producto al comercializador o intermediario y sobre el precio final del producto al consumidor. Más valor añadido se conseguiría con más cooperativas de productores y consumidores y con la venta directa del productor al consumidor, cosa que se viene poniendo en marcha, eh, por ejemplo, con iniciativas con lo, como la del mercado eh, de productores. Aún mejores cifras en este sentido y, por tanto, mayor valor añadido, ofrece el cultivo de productos ecológicos con un mercado menos saturado y mejor precio. Para estas mejoras en el valor añadido de la actividad agrícola y ganadero, uno de los elementos fundamentales, hoy más que ayer, es la formación. Analizando las posibilidades de formación no universitaria en actividades agrícolas y ganaderas, tenemos la opción de la formación profesional reglada, que se imparte en los institutos de formación profesional y la formación ocupacional que se imparte en otros centros de formación. Respecto a la primera, las especialidades que a nuestro juicio más encajan con las necesidades del municipio son título profesional básico en actividades agropecuarias, en la FP básica, técnico en producción agroecológica y técnico en producción agropecuaria, en la FP de grado medio, y técnico superior en paisajismo y medio rural y técnico superior en gestión forestal y del medio natural, en la FP de grado superior. De estas especialidades, ninguna se imparten en ningún instituto de Coim ni en la comarca del Guadalhorce. Con respecto a la formación profesional para el empleo, son muchos los cursos homologados con su certificado de profesionalidad relacionados con la agricultura, la ganadería y los trabajos forestales. A nuestro juicio, podían ser interesantes algunos de los siguientes. Cultivos herbáceos, fruticultura, ganadería ecológica, apicultura, gestión de la producción ganadera, aprovechamientos forestales, repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas, actividades auxiliares en conservación y manejo de montes, agricultura ecológica, manejo y mantenimiento de maquinaria agraria y un largo etcétera. De todas estas especialidades, solo está homologada en centros de la comarca del Guadalhorce la de actividades auxiliares de conservación y manejo de montes en Tolos. Por lo que consideramos interesante apostar por un centro de formación en Coín que imparta estas u otras especialidades relacionadas con la agricultura, la ganadería y el trabajo forestal. Si la tradición agrícola ha sido importante en Coín y comarca, no lo ha sido menos la tradición artesana, unas veces ligada a la actividad agrícola y otras no tanto. Así tenemos tradición de uso del esparto, la caña, la forja, el cuero, la nea, el mimbre y por supuesto de la cerámica. Como ejemplo, encontramos también interesantes iniciativas relacionadas con la artesanía, como la Escuela de Formación de Artesanos de Guelves, en Sevilla, que surge inicialmente como un consorcio entre la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de dicho pueblo. Todas estas actividades, agrícolas, forestales, artesanas, tan vinculadas al territorio y al aprovechamiento de los recursos primarios, además de formar parte de nuestra cultura como pueblo, resultan extremadamente atractivos para las nuevas formas de turismo, ligadas a actividades tradicionales, culturales, gastronómicas y artísticas, que generan experiencia auténtica. Quizá sea ambicioso pensar en un COIN que impulse un proyecto en el que vayan ligadas la tradición, la cultura, el uso sostenible de la tierra y el agua, el arte, la formación y el turismo. Pero para eso estamos en política, para buscar y proponer y trabajar en alternativas sostenibles para el desarrollo de COIN. Por eso proponemos hoy al Ayuntamiento de Coín que valore positivamente la iniciativa de unar esfuerzos para impulsar un espacio en Coín con actividades formativas ligadas a la agricultura, la investigación, el medio ambiente, la artesanía y el turismo, combinado con un espacio expositivo y otro de venta de productos. En nombre, la configuración del espacio y la ubicación. Lo dejamos, eh, eh, lo dejamos al equipo de gobierno, una vez convencidos todos los grupos municipales, al trabajo pues, que se haga, por, como he dicho, por parte del equipo de gobierno. de este objetivo, lo que proponemos el Pleno es, en primer lugar, analizar con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la posibilidad de incorporar a la oferta formativa de la formación profesional de COIN especialidades como la de técnico-técnica de producción agroecológica y otras relacionadas con agricultura, ganadería o trabajo forestal. En segundo lugar, asumir políticamente la procedencia de impulsar en COIN un espacio cultural formativo, turístico y comercial ligado a actividades tradicionales, como la agricultura, la artesanía y el arte. Y por último, constituir una comisión mixta, política y técnica, con participación de los grupos políticos, representantes profesionales y de asociaciones de los sectores implicados, técnicos municipales y del GDR del Valle de Guadalhorce, para perfilar y generar un anteproyecto viable y atractivo con el que empezar a buscar financiación en los distintos niveles de la administración pública, tanto española como europea. Aunque son eh, muchos y muchas los que desde siempre hemos defendido el valor de la agricultura en todos los sentidos, económico, social, cultural, medioambiental y sanitario, Pensamos que el COVID eh, ha hecho que junto con algunos otros sectores se nos revele como prioritario. Es una moción esta, como las otras que traemos hoy y que hemos traído en el anterior pleno, que vienen a desarrollar la propuesta, las propuestas que habíamos aportado al documento de medidas extraordinarias con, con motivo del covid en este caso, la propuesta número 45, que era continuar con la diversificación del tejido productivo en nuestra localidad, apoyando a sectores como la bioclimatización de edificios y manufactura de productos agrícolas, ganaderos y artesanales. Y viene con el deseo de aportar todo lo que desde la oposición podemos aportar y con la ambición de que sean medidas la mayoría que vengan para quedarse. Porque hay algo hayamos aprendido de la crisis que estamos viviendo. Señor Pierce. Sí, muchas gracias, señor Caldés. Eh, nosotros vamos a apoyar esta, esta propuesta por parte de eh, que nos acaban de presentar. No, morir, eh, la... Perdón. No, continúe, continúe. Ah, vale. um, yo, a ver, opino que sí se pueden hacer cosas porque nosotros ahora mismo ya estamos promocionando, por ejemplo, un producto que no estamos produciendo, que, que es el tema del día de la naranja, pero desgraciadamente aquí en Coin ya no se venden naranjas. Las naranjas, como bien ha dicho la señora uh, Guzmán, eh, es, tiene, un, tiene un precio tan divisorio. Tan Uh, por tantos intermediarios que hay que las naranjas, la gran mayoría de los productores que tenían naranjas, pues la dejan la dejan, la dejan podrir ¿eh? o la dejan, no la venden porque no les sale a cuenta. Con lo cual nosotros sí estamos invirtiendo en promocionar eh, en, part, en parte de esto. Por otro lado, tenemos el mercado agroalimentario que también creo que encaja perfectamente en la propuesta que ustedes acaban de hacer uh, y efectivamente todo yo creo que es una propuesta constructiva y, y buena para Colombia. Mi voto será a favor. Gracias. Señor González. Sí, gracias. Bueno, por parte nuestra de Andalucía por sí, pues compartimos mucha de la disertación que se ha hecho por parte de la portavoz proponente de la moción. En otras cuestiones, pues no, no, no compartimos esa opinión, ¿no? Esa opinión que, respecto a que la mayoría de... La mayoría de las actuaciones, como dice la moción, están destinadas de las, de las huertas de Coí, están destinadas a las que se cultivan al autoconsumo. Nosotros no, no, no estamos en esa sintonía, no entendemos esto así, sino que la, la mayoría de huertas que se cultivan, si se cultivan, son destinadas a la, a la, a la venta y a la y al mercado. ¿no? Respecto al tema de los cítricos, por hacer un, un resumen de, de lo que se ha puesto y dar también nuestra opinión al respecto, pues entendemos que es cierto que los precios del mercado no son los adecuados respecto al valor de, del producto que tiene COIN. Tampoco, estamos, tampoco compartimos la, la opinión del señor P. respecto a que, a que no se venden naranjas en COIN. De hecho, en COIN hay empresas que se dedican a los cítricos y creo que es conocida por todos. Eh, y, por tanto, los cítricos sigue teniendo un peso específico en lo que es la agricultura de COIN. Es cierto que se está atendiendo a los frutos subtropicales y tropicales eh, pero está claro que el mercado demanda una, una, unos frutos y, y, y entonces la demanda del mercado pues eh, lo que es la producción hay que acomodar a esa demanda del mercado. Respecto a lo que es el tema concreto de lo que pide la moción pues nosotros estamos de acuerdo nosotros estamos de acuerdo en, en, en, que, en que es necesario esa formación, esa y tenerlo aquí, esa formación aquí en COIN, porque es un sector, como se ha dicho, esencial. El, el, el sector agrario es un sector esencial. Y hay que apoyar, como dijimos, en esas medidas del, del COVID, que tiene, esto viene a ampliar esas medidas del COVID, que aprobamos entre todos y todas, pues los sectores estratégicos. Eh, y sobre todo apoyar también, como entendemos, a las comunidades de regantes de, de COIN. Apoyarlas porque el agua es el, el bien más preciado y más necesarios para, para que toda esta actividad eh, agra, agropecuaria o agroecológica pues funcione eh, entendemos que sin agua no, no podemos decir sin el punto de partida no podemos no podemos continuar por tanto en el punto primero estamos totalmente de, de acuerdo en el impulsar un espacio cultural formativo hasta hace aproximadamente un año tenemos constancia de que el ayuntamiento estaba real, contrató a una a una ingeniera agrónoma que es, y esta se encargaba de realizar actividades en torno a injertos, jornadas de poda tenemos que seguir por ahí. Esto se ha visto parado por el COVID y, y parado, y esto lo tenemos que retomar. Es una, es una actividad fundamental y que entendemos que el sector estratégico de la agricultura, nosotros somos la Andalucía, la huerta a Europa, y tenemos que ponerlo en las pilas en ese sector estratégico que tenemos que, que es fundamental, así como el valor añadido, eh, la ley del precio justo a, respecto a los productos y tenemos que presionar como entidad local y más cercana al ciudadano, como ayuntamiento, en este sentido. Por tanto, también de acuerdo. Y lo de la comisión mixta, pues viene a ahondar, eh, junto con el GDR y demás, viene a ahondar en, en lo que dijimos en esas propuestas del COVID tan, tan importante y tan necesaria. Por tanto, nosotros, de, de hecho, como grupo, como grupo andalucista presentamos la, la constitución de una cooperativa en 2015. ¿sí? Estas mociones vienen presentándose y entendemos que el ayuntamiento necesita, necesita, como dijo el concejal por aquella época del ramo, que, la, que los cojinos también se agrupen, ¿no? Lo, las personas interesadas se agrupen. Pero debe partir desde la iniciativa pública. Pues, está, vaya terminando, a... por favor, señor González. Termino ya, termino ya diciendo que nuestro total apoyo a la moción y, y adelante con ¿no? él. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Alguna intervención más? Eh, sí, señora González. Hola, buenos días a todos y todas los compañeros y compañeras de la corporación y a los vecinos y vecinas que nos siguen a través de Canal Coin. El Partido Socialista se posiciona a favor de esta moción ya que cualquier iniciativa respecto a la agricultura y con la juventud es bienvenida a nuestro municipio. Como ha comentado la señora Guzmán, se ha perdido mucho el sentido del campo y hoy en día se ven ve tierras sin explotar. Pero el, eh, pero el tema de la agricultura es un mundo complejo, mucho trabajo y poca recompensa, ya que debido al intermediario se pierde gran capital del agricultor, por lo que en la mayoría de los, de los casos no es, no es rentable explotar las tierras, incluso ni para uso propio. Estamos muy de acuerdo en crear una comisión mixta donde se expongan todos los problemas e inquietudes y así conseguir eh, financiación para poder hacer de la agricultura un medio de vida. Sería buena la iniciativa poder tener mm, algún ciclo de formación profesional en nuestro municipio y darle más valor en cuanto a la agricultura de coins se refiere. Por lo tanto, poder motivar a nuestra juventud a explotar nuestras tierras y hacer un uso responsable y así atraer el interés de otros pueblos y motivar para que la, para que la agricultura sea hoy en día lo que fue hace algunas décadas. Nuestro sabor a Málaga tiene que seguir perdurando en el tiempo y debemos hacer que nuestro municipio sea un pueblo de referencia en temas de agricultura y artesanía y, y arte. Nuestro voto, como ya he comenzado diciendo mi intervención, va a ser a favor. Muchas gracias. Eh, señora López. Bueno, pues muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los compañeros y compañeras de la corporación. Pues como bien dice la moción, y bueno, se ha puesto por parte de los diferentes grupos, tenemos la suerte de tener una riqueza a nivel de agricultura, de cultural, turístico y artesano, pues que debemos de apoyar y por supuesto de impulsar. Y en, y en esto desde luego que trabaja este equipo de gobierno, pues yo creo que desde el minuto cero. Tanto en grupo como equipo, como por los diferentes representantes que llevan la concejal, las diferentes concejalías, pues una apuesta importante y decidida por el impulso que siempre hacemos de, de nuestro municipio. Como bien refleja la moción, nuestro mercado agroalimentario pues, es un buen ejemplo de ello. Y a nivel formativo, pues sabe que trabajamos por la ampliación de la oferta formativa de nuestros centros educativos y, por supuesto, de, de las ampliaciones de nuestro centro. No puedo estar más de acuerdo con ustedes que debemos de darle a nuestros jóvenes un amplio abanico de formación con futuro, aprendizaje y protegiendo, por supuesto, pues, nuestro entorno. Si les quiero comentar, pues bueno, que, que nosotros, me imagino que lo sabréis, en el pasado mes de septiembre eh, firmamos un convenio con la UMA, que teníamos cerrado que, que estas jornadas pues, se iban a celebrar el 24, el 25 y el 26 de abril en conjunto con concejalías de agricultura, de juventud y por supuesto de educación e información y bueno que por motivos de, del COVID pues lo hemos emplazado para el próximo mes de octubre y iba ya dirigida a esto, nosotros ya lo que teníamos firmado con la UMA y los cursos que se iban a poner en marcha para este 24, 25 y 26 de abril iba totalmente al sistema agroalimentario y turístico de nuestro municipio. Si les anuncio, pues bueno, que lo teníamos estipulado con parte formativa y después teníamos parte práctica en Huertas Coinas y en el mercado agroalimentario también teníamos algún tipo de actividades. Lo hemos emplazado al próximo 5 de octubre, pero estamos ahí perfilando porque tampoco sabemos si, si después de esta situación, pues nos exigen diferentes medidas o los grupos reducidos o eh, en ellos estamos, ello estamos trabajando. Independientemente, pues bueno, a, a todo esto nosotros trabajamos en ello y estamos de acuerdo con su moción. Eh, lo, el resto de compañeros, pues bueno, han, apoyan también el, el tema de la comisión mixta, pero yo le, le rogaría, no es que quite directamente la comisión mixta, yo soy una persona, pues bueno, que que no tengo ningún problema por hacer diferentes reuniones, por ponerme en contacto con la oposición. Yo siempre, vaya, desde el equipo siempre solemos tomar, tomar contacto y tomar opiniones o decir por dónde estamos haciendo, pero muchas veces no es productivo el trabajo o no es ágil de crear, ahora esperar a crear una comisión mixta con tantísimos, tantísimas personas incluidas, pues no por nada, porque... ...se cree la comisión o no se cree la comisión... ...apoyemos la moción o no la apoyemos... Que de, ...que de hecho nosotros con los dos primeros puntos... ...estamos totalmente de acuerdo y queremos apoyarla... ...de igual forma me voy a poner a trabajar mañana mismo en el tema... ...y voy a ver las diferentes opciones que le nos puede poner la Junta Andalucía... ...o voy a intentar de buscar financiación... ...o si tengo que ponerme en contacto con los diferentes grupos de la oposición... ...o si tengo que hablar con, con el GDR... ...pues tenemos un contacto permanente pero no como tal una comisión que tengamos que estar eh, activando, reuniendo, poniendo de acuerdo, porque muchas veces nos puede retrasar en el tiempo y yo creo que, que lo más productivo sería pues mañana mismo ponernos a, a trabajar eh, en este tema. Así que yo, si, si usted lo vea bien, señora Guzmán, ya le digo que eh, me gustaría que retirase el punto 3, que yo de igual forma voy a trabajar en el tema y voy a contar con todos los implicados y, por supuesto, con los profesionales de la educación, que son los que mejores saben de las necesidades de nuestro municipio, y a ponernos a trabajar en esto. Gracias. Señora Guzmán, pues, le, le robaría entonces que, bueno, que se posicione, sí, sobre todo para tener el, el voto favorable del equipo de gobierno, eh, si eliminaría el punto número 3, evidentemente el resto se quedaría tal cual, porque eh, en el fondo yo creo que estamos todos de acuerdo. Señora Guzmán. Sí, eh, evidentemente nosotros filamos, pues, que sí consideramos que es muy interesante la, la comisión mixta. A lo mejor porque pensamos que sí podríamos aportar mucho en este sentido, pienso. Y lo mismo que pensamos que nosotros podríamos aportar mucho en cuanto a este campo de educación y de agricultura, pienso que el resto de grupos también, y por supuesto el GDR, pues ni digamos. Pero, por supuesto, si eh, va a depender el que salga la moción adelante de esto, no, la vamos a, no vamos a mantener ese punto, evidentemente, porque nos parece mucho más importante que salga adelante lo que es eh, la matriz de esta, de esta moción, que es el que haya una formación en este sentido y el, el asumir políticamente, pues, impulsar ese espacio que estamos diciendo. Luego, lo dicho... Eh, lo retiramos y de eso depende el voto, evidentemente. Aunque ya digo que pienso que, que, que sabiendo utilizar bien la, las comisiones podría ser muy interesante. Y ya para cerrar, bueno, pues agradecer el apoyo a todos los grupos. Eh, quería cerrar solamente comentando, salió hace relativamente poco que se ha publicado una, una entrevista de la revista Gourmet a una familia de las productoras agricultores de, de Coim que se dedican a la agricultura ecológica y además muy relacionado con el GDR, y me pareció, me, me pareció que daban un poco en la clave de, del espíritu que trae esta moción. Ellos hablaban de lo importante, llevan toda su vida dedicada a la agricultura, y ellos hablaban de lo importante de, de apostar por los pequeños productores, por los mercados modestos, por el consumo local, hablaban de que un, un plan y un proyecto ambicioso para la agricultura eh, tenía que también eh, incluir la restauración y el pequeño comercio de COI. Y hablaban pues, de, que, de lo importante que es la economía circular. La agricultura no es cuestión baladí, eh, eh, para nosotros es eh, una economía circular en la que están las producciones, el canal corto de venta directa y la huerta de cultivos que además contribuyen a, a la conservación del paisaje y al medio y al medio ambiente, es decir, que tiene una proyección económica, social, medioambiental, en ese sentido pensamos que tenemos que apostarlo todo por este, por este sector. Y lo de la formación, pues también me resultó curioso leerlo porque dieron clave, porque eh, decían literalmente, lo que tiene que estar presente, y a veces falta bastante, es contar con un acervo cultural agrícola. Nosotros venimos de una familia de agricultores lo llevamos en la sangre, entonces lo que yo antes comentaba, que también por aclarárselo a, al portavoz de Andalucía por sí, que decía que no estaba de acuerdo con que las huertas no eran para tanto consumo, lo que nosotros hemos explicado en nuestra emoción, que durante generaciones así ha sido por el boom del ladrillo, que luego en las crisis han hecho que la gente vuelva más a su huerta y de hecho, bueno, el propio COVID ha hecho que se empiece a sembrar muchísimo más en, la, en las huertas. Pero claro, hay generaciones que ya no lo llevan en la sangre porque, porque se ha perdido un poco esta tradición. Entonces por eso es importantísimo lo, lo de la formación, eh, esa que pedimos en la moción. Así que nada más, agradecer y lo dicho, si el voto depende de retirar la comisión, en sus manos dejamos el trabajo y por supuesto nos ponemos a vuestra disposición porque de verdad que pensamos... Que, que, que tenemos mucho que aportar y muchas ganas de aportarlo. Muchas gracias. Sí, señor González. Sí, muy brevemente, por, por alusiones de la compañera Micaela. Entonces, en, creo que la ent entendí mal la, la moción en ese aspecto que, que ha explicado ciertamente, Estoy comparto, comparto esa, esa opinión respecto a que, a, a raíz del covid las personas de COIN se han pegado al campo y, evidentemente, eh, anteriormente quizás estábamos, eh, en épocas pasadas que yo quizás no he vivido, pues sí es cierto que, que estarían más pegados al autoconsumo, no hasta ahí, de acuerdo, quizás no he entendido yo bien esa, esa explicación en la moción. Y lo que sí quiero simplemente apuntar es que, fíjense si es importante, yo a la idea de esta moción, pues pregunté a la oficina Comarca Agraria, pues el tema de lo ecológico y ya quise informarme y la verdad es que estaban un poco perdidos incluso en la oficina comarcal porque claro, estamos hablando de que a raíz del, del COVID pues todo se hace por teléfono, ¿no? Todo se hacía por teléfono y os puedo decir que, que estaban un poco perdidos, un poco perdidos y, y todas pensaron de un técnico que no estaba, es decir, si en COIN conseguimos pues dar esa información y dar esa, esa cultura tan importante de de la, lo agrario como sector esencial, pues nuestro total apoyo. Nada más, gracias. Muy bien, bueno, yo creo que, que podemos pasar a, a la votación de este punto, eh, bueno, con la diferencia de la eliminación de ese punto número 3, eh, del, del punto de, de la parte del acuerdo, así que bueno, pasamos, eh, empezamos por el señor Pierce. A favor. Señor González. A favor. Señora Macías, a favor. Señora Guzmán, a favor. Señora Jiménez, a favor. Señor Guzmán, a favor. Señora Jiménez, a favor. Señor Méndez, a favor. Señora González, a favor. Señor Rojas, a favor. nuestro grupo yo voto a favor. Señor Luque, a favor. Ortega, a favor. Señora Santos, a favor. Señor González. A favor. Señora López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por unanimidad de votar a favor de, de esta moción.